Hola amigos, en los últimos días ha habido mucho escándalo porque la gente piensa que el CNE está haciendo caso a las órdenes de Rafael Correa y ha modificado los votos de acuerdo a su predicción. Eh, la predicción que hizo Rafael Correa la hizo por Twitter y está aquí. Básicamente lo que eh, él dice, o dijo en ese entonces, es que con base en la proyección de votos, el que va a quedar segundo es Guillermo Lazo. Entonces la gente dice, el CNE está en manos de Rafael Correa y por tanto lo que está pasando es un fraude que viene desde eh, Bélgica um, Ustedes saben que Rafael Correa es santo de mi devoción pero eh, quisiera explicar más bien con estadísticas sencillas qué es lo que realmente pasó, cómo él es capaz de predecir eso Entonces lo que voy a hacer es hacer un ejemplo súper práctico de lo que realmente pasó Lo que ha pasado acá más o menos es, imagínense que ustedes van a hacer un viaje y tienen dos opciones, irse a Las Vegas, o irse a Disneylandia. Y hacen esta encuesta en, en dos barrios, entonces en el un barrio hay escuelitas infantiles, y en el otro barrio hay sobre todo oficinas. En el barrio de las oficinas, eh, han encuestado el 49% y, y todas esas actas ya están contadas, en cambio en el barrio de las escuelitas, eh, solo el 45%, entonces faltan más actas de, del barrio de las escuelitas. Si ahorita estuvieran empates las opciones de Las Vegas y Disneylandia, y tú ves que faltan el 5% de las actas de las escuelitas y solo el 1% de las actas de las oficinas, tu proyección es que seguramente, debido a que los niños van a ser los que están en esas escuelas, van a votar por irse a Disneylandia. Puede ser que incluso esté ganando Las Vegas por unas pocas décimas Pero si tú te fijas en quién está en los distritos que faltan votar Puedes predecir con cierta confianza cómo va a moverse eh, La votación total al final y Básicamente esto que acabo de explicar acá Es lo que se dio en este tweet eh, Que está aquí Y es eso Entonces eh, no estoy diciendo que no haya fraude pero el tweet por sí solo no prueba nada eh, lo que yo creo es que la votación va a ser tan cerrada que incluso si después de contabilizar todo um, la diferencia es relativamente pequeña relativa a la población de Ecuador uh, se terminarán abriendo las urnas para contar voto a voto pero por ahora no hay, no hay nada que nos indique que realmente hubo fraude al menos desde esa narrativa